Gracias a Yerjan, Francis y los demás, la gente de producción. Muchas gracias. Eri. quiero que me enfoque esta foto en mi celular. Este, ok, aquí está Blackie. Este caballero que ustedes ven ahí eh, falleció este fin de semana. Ese señor es Tony Pina, uno de los grandes periodistas de este país que también en algún momento se desempeñó como embajador el Colegio Dominicano de Periodistas hizo unas, unas publicaciones de su muerte. Pasa a los restos de don Tony Pina, uno de los grandes maestros del periodismo de la República Dominicana, que falleció recientemente aquejado por el COVID. Bueno, vamos a, vamos a hablar hoy de un hecho que ha consternado a la ciudadanía, ¿no? Por, las implicaciones que tiene ¿Por qué tú te ríes me río dale vaya <ríe> miren la periodi bueno la presentadora de televisión maría cela álvarez y su hija fueron atracadas en una eh, en medio de una situación digamos típica si se quiere de la república dominicana puesto que ocurre ocurre mucho eh, y lo, lo, lo llamativo de todo es que la Policía Nacional ayer mismo detuvo a la, a la persona. Una característica particular del, del atracador era, era cojo. Entonces la policía, ella misma decía en su programa esta noche, María Sela, ella decía que la policía salió buscar, a buscar a los a los ladrones o atracadores que eran cojos porque eso, indudablemente, que en investigación las características van eh, disminuyendo el, el, el número de investigados. O sea, si se trata de un, una persona eh, calva, por ejemplo, o con la cabeza afeitada, ya tú sabes que no tiene que buscar a nadie que tenga Cabello. eh, la, los cabellos que tiene Francis, porque estamos hablando de gente como tú. Entonces, eso va disminuyendo la posibilidad en la investigación y en cosa de menos de 24 horas ya el tipo estaba preso, estaba detenido. Y yo eficiente. Digo, Señor. Eficiente. Exacto. Sí. Yo digo, caramba, pero qué eficiente es la policía. Lo que pasa es que se trata de un famoso. Eso de que haya sido tan eficiente no es, es porque se trata de María Cela. Si eso le hubiese pasado al Morenito, le hubiese pasado a Eri o a Blackie, lo mandan para el garajo. No, no, nosotros estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando y de ahí nos pasan. Y eso se queda así, finalmente se harta de ir a la policía o de llamar o de averiguar y eso termina así y terminó ahí, ¿verdad? El Ministerio Público cargado de muchísimas cosas, pues indudablemente que no tiene tampoco tiempo y es hasta entendible para dedicarse al robo del de celular que le hicieron a Blackie o a Eri o cualquiera de los muchachos. La cuestión que lo que, lo que lo que quiero decir es, yo no estoy en desacuerdo con que haya pasado, por supuesto que no, tan rápido el apresamiento, ni estoy criticando que eso haya sido así. Yo lo que critico es que pase solo en el caso de María Cela. Lo que. Lo que miren, hay una, hay una situación que es, es, es bueno dejarla clara. El Ministerio Público, el Ministerio Público. Tiene que perseguir e investigar todos los delitos, pero hay delitos que son de bagatelas, que hay que buscar la forma de cómo se satisface al público, pero sin dedicarle ese esfuerzo que pudiera dedicársele a otra cosa. Por ejemplo, y, y es lo que hay que hacer entender que a veces no se comprende, si a usted le roban su maquito, el maquito es el celularcito este chiquito que... Eh, si usted le roban ese celularcito, para ustedes eso es lo más grande, porque le robaron su celular, le robaron su pertenencia. Claro. Para mí, que soy procurador, o fiscal, o policía o lo que sea, digo, bueno, pero eso es una caballá. Sí, una caballá para mí, pero ese es su celular el que le robaron, y eso crea un ruido. Y ese ruido crea, crea alrededor la idea de que el mundo se está acabando. Ahora hay que darle una respuesta a esa persona. El problema está en que no se preocupan por eso en dar una respuesta rápida y adecuada. Además de que estamos muy, muy dedicados, muy dedicados a enfrentar o a llevar a los tribunales todas las cosas. Eh, llevar a los tribunales, por ejemplo, un caso de alguien a quien apresan haciendo tareas policiales, estamos hablando de usurpación de funciones, un delito cuya sanción es de un mes, a un año, en el artículo 258 del Código Penal, eh, y dedicarle tiempo y pedir prisión preventiva de tres meses para alguien eh, que está actuando en base a una entidad sin fines de lucro que hace ese trabajo de prevención. Quizás se tralimitó la persona, pero usted tiene que entender qué es lo que tiene importancia en el proceso penal para poder dedicarle tiempo a lo que sí tiene importancia, no a cualquier cosa. Ahí están las imágenes. Sí, mira, a mí, a propósito de ese tema que tú has traído, Amado, me parece, yo no quiero especular, pero me parece como si fuera una especie como hasta de show, porque fíjate tú que ella lo anunció primero por Twitter, que hacía más o menos 24 horas que la habían atracado, pero que ella iba a dar los detalles en su programa. Y cuando ella fue a su programa, llevó incluso todo, todos los videos. O sea, fue como decir, me atracaron, vayan a mi programa para que vean los detalles. Mm. Y, y cuando ella lo anuncia ya, eh, cuando ella lo presenta en su programa, inmediatamente también dijo que ya la persona había sido apresada. Sí. O sea, que es histórico, histórico eh, pa, para, para, para sí. la República Dominicana, que ya tenemos aquí, parece, el FBI, la CIA y todo trabajando, que en menos de 24 horas apresan a una persona que incluso tenía casco protector. Sí, o sea, Tenía un casco protector cuando la atraca y, y fíjate tú cómo se enfocaron en supuestamente apresarlo a él, pero la niña Liz María todavía no aparece su cadáver, si es que está muerto. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una de las policías más eficientes que hay en Latinoamérica, por lo menos en, el, sí. en, el, en, en, en la región. Vamos a hablar de Centroamérica y el Caribe. Una de las policías más eficientes, aunque mucha gente se esté preguntando ¿qué ¿Pues este, este tipo está loco? No, señores, es una excelente policía, bien formada, con mucha gente joven, gente que tiene muchísimas condiciones. Lo que pasa es que la policía trabaja a Sigún. ¿Ustedes saben lo que es a Sigún? ¿Ustedes han oído esa expresión? A según. eso es a Sigún, es a según. Si la víctima es María Cela, la policía es eficientísima. Si la víctima es un sacerdote o es un obispo, o es un hombre de posición social y económica, o un político de, de cierta posición, eh, entonces la policía actúa rápido, totalmente rápido, y descubre a tiempo. Hace lo que debía de hacer siempre. ¿Okay? Cuando no, eso se suelta ahí. Te dicen, llegan al colmo de decirte, mira, no, ten, no tenemos gasolina para pa, pa la, pa la patrulla. Y tú tienes que meterte la mano en los bolsillos y darle para gasolina, gasolina para la patrulla. Y no es verdad, la, gas, la policía tiene tanta gasolina que la mayoría de los encargados de gasolina la venden por, por, por, por, por la izquierda, sí. le venden el galón barato y tú vas y llenas tu carro. Tú se venga acá. No me haga, no me haga, no me haga cuento. El problema es que debiéramos de poner la misma, tener la misma empatía para con María Cela Álvarez, como se ha tenido en este caso, que para aquel que le robaron su maquito, que para él es lo único que tiene, lo único que tiene para comunicarse. Un maquito, un, un telefonito chiquito de eso, Alcatel, sí. y vaya la, la, publicidad. la publicidad para Alcatel. O sea, eh, yo pienso yo pienso que sí. Y reconocer que ciertamente la policía, es, técnicamente hablando, es una excelente policía la que tenemos en el país. Lo que tiene que ser es más empática. Lo que tiene que hacer es entender más su rol su rol de proteger vidas y propiedades, pero no la de fulano, de sutano, de mengano o de perencejo. Todas las vidas y los bienes de todos los dominicanos, porque para eso es que está la policía. Y desde el punto de vista de quien tiene que llevar el proceso a los tribunales, saber, señores, tenemos que abandonar el hecho de que el Ministerio Público pierda energía, tiempo y recursos detrás del caso de casos de Bagatela. Vamos a imponer la norma. Miren, en la Procuraduría está una de las personas que más salidas alternativas al proceso penal ha aplicado que Jenny Berenice, que está ahora en el mejor lugar, que es en la persecución. Y ojalá Jenny, a través de, de ese mecanismo en que se encuentra funcionando ahora, pueda... Irradiar al resto del Ministerio Público del país la idea de que hay que aplicar más salidas alternativas, que la bagatela hay que salir de ella de la mejor manera, no dándole la espalda a la víctima, en este caso al que le roban el maquito, sino buscándole una solución rápida. Una solución rápida, porque hay salidas alternativas en la ley que no son pecaminosas, que no son ilegales y que están en la ley, la ley es que autoriza. Ya no está... En eh, eh, ese perro rabioso que era Bolívar Sánchez, en la Procuraduría, que desde que un Ministerio Público tomaba una medida, una vez pensaba que había cogido unos cuartos y comenzaba a citarlo, y el Ministerio Público decidió echarse para atrás. No, pues si cada vez que yo tomo una decisión que la propia ley me autoriza, me van a citar y me van a suspender, bueno, pues que no, no tomo ninguna. Entonces, por eso hay rumba de expedientes de este tamaño de este tamaño esperando en la fiscalía una solución que no se ha dado porque las autoridades de allá arriba no han tenido la suficiente inteligencia para perseguir inteligentemente señores ojalá y esta designación de doña Miria y la de Jenny Berenice en el lugar que está cambie el panorama que tenemos en el Ministerio Público. Y la policía, hay que perseguir a todo el que comete una violación a la ley, aunque la víctima sea un hijo de machepa.